Desde siempre, los fantasmas, lo paranormal y lo sobrenatural, siempre ha sido objeto de debate. La cuestión aquí es, ¿en verdad existen los fantasmas? Mucha gente alrededor del mundo ha informado de avistamientos, de espíritus o almas en pena, lo que comúnmente podríamos denominar fantasmas. Pero a pesar de esto, no pasan de simples historias o relatos, ya que suelen descartarse por falta de pruebas. Sin embargo, el hecho de poder fotografiar un espíritu ayuda demasiado a la causa. Es por eso que en este video, te traigo una pequeña recopilación de fotos que me enviaron mis suscriptores, en donde algo inusual aparece en dichas imágenes. Acompáñame a descubrirlo. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación Oxlack. Fantasma de Acapulco El usuario Carlos Fox me envió la siguiente imagen mediante correo electrónico especificando que se encontraba de vacaciones con su familia y al realizarse una sesión de fotos en el balcón de su habitación logró capturar lo siguiente Como puedes notar, al parecer Carlos Daniel, al intentar tomar la fotografía, quizá por descuido, presionó sin querer el botón de captura y en la parte de su dedo, al parecer el índice, se nota claramente un rostro. Incluso podemos distinguir la nariz, los ojos y las cejas. Fantasma en el auto David Valenzuela es el nombre del protagonista de la siguiente historia. David mediante Facebook me hizo llegar una imagen donde me explica que al querer vender su auto y fotografiarlo para dicha operación, pudo notar algo completamente fuera de lugar. Como pudiste observar, pareciera que del lado del copiloto está una entidad con forma humanoide, sentada o sentado viendo fijamente hacia el lado derecho. Incluso se puede notar la cara, se encuentra demacrada, y que porta alguna prenda de color blanco. Sin embargo, también puede ser posible que se trate de un fenómeno psicológico, llamado pareidolia, que consiste en reconocer patrones significativos como caras o cuerpos, en estímulos vagos y aleatorios, de forma que, ante informaciones difusas, el cerebro las concreta asociándolas a patrones similares o conocidos. En este caso, podríamos estar confundiendo la supuesta entidad con el reflejo de las nubes. Pero, dime, ¿tú qué piensas que sea? ¿Una entidad o un fenómeno psicológico? Fantasma en la escuela. La persona que me hizo llegar la siguiente fotografía me comenta que es maestra de primaria y que labora en el turno vespertino. Diciéndome también que un día donde al terminar las clases, los maestros se quedaron a una junta hasta que anocheció. Sacó el celular para tomarse una foto y mandársela a un familiar para que se enteraran que ella se encontraba bien y que estaba todavía trabajando. Sin embargo, lo que apareció detrás de ella fue lo que la dejó completamente impactada. A ella y a sus familiares. en primer plano podemos ver a la maestra sonriendo. Ella comenta que al momento de tomar la fotografía en la pantalla no vio nada inusual, sino hasta que su familiar le preguntó que quién era el niño que estaba atrás. Asumiendo que se trataba de algún alumno, ella lo único que pudo responder debido al impacto que le generó la imagen fue que no sabía quién era y que no podría ser un alumno, ya que los únicos presentes en la escuela a esa hora eran los demás profesores que se encontraban dentro de la sala de juntas. Fantasma recargado. La siguiente imagen fue enviada por Rafael Talero desde Colombia, en donde detalla que uno de sus amigos se encontraba en un parque de atracciones junto a sus hermanos. Pero al ver las fotografías que había tomado aquella tarde en la computadora, fue donde se dieron cuenta que alguien más había salido con ellos. Parece que el rostro se recarga sobre una de sus hermanas. Rafael Talero detalla que ella no sintió que alguien estuviera junto a ella o se recargara en su brazo al momento de capturar la imagen. Pero, por los detalles de luces que se ven y que la fotografía sale movida, pudiera tratarse de una persona simplemente. Pero el efecto que generó dichas luces y el movimiento de la cámara hacen creer que el rostro que aparece pudiera tratarse de algún ente maligno o demoníaco. El fantasma andante. Imagínate encontrarte solo en una casa a punto de salir a divertirte y se te ocurre tomarte una fotografía. Pero al revisarla te das cuenta que en realidad no te encontrabas solo. Pues esto fue lo que le sucedió a este suscriptor en donde la parte de atrás pareciera ser el fantasma de una mujer vagando. Pero al ver que la imagen se tomó con una cámara digital compacta y deduciendo que la imagen es un tanto vieja, puedo llegar a la conclusión de que podría ser una falla del sensor de luz de dicha cámara, ya que esos modelos siempre fueron muy delicados y solían descomponerse rápido, ocasionando manchas en las fotografías. Pero, dime, ¿tú qué crees que sea? La mano fantasma. El contexto de la siguiente imagen no es mucho. Solamente sabemos que se trata de una fiesta de cumpleaños infantil en donde al partir el pastel y capturar esos momentos de felicidad, algo muy raro e inusual se presenta. Veamos la imagen. Una mano aparece de la nada agarrando el brazo de un invitado. O al menos eso parece. Si observamos a detalle, la mano es pequeña, y si utilizamos la lógica, pudiera tratarse de un infante más pequeño que, por el ángulo de donde se tomó la fotografía, este no se alcanza a apreciar, ya que el cuerpo del que está enfrente pudiera estarlo tapando. O bien, pudiera tratarse de una manipulación visual realizada con algún programa. Pero, ¿tú qué piensas que sea? ¿Será un fantasma? el fantasma colado. En esta imagen, al igual que el caso anterior, no posee mucho contexto. Solo sabemos que unos amigos después de salir a divertirse, decidieron tomar una fotografía para el recuerdo. Pero en esta foto, donde se supone solamente debían salir ellos, alguien o algo más, aparece... también. Si observas detenidamente, pudieras encontrar un fantasma en la parte de atrás del lado izquierdo pero la imagen no es tan clara como para poder sacar más detalle de esta lo que mi equipo y yo pudimos deducir es que se trata de una simple mancha que por la hora en que se tomó la fotografía esta misma pudiera interpretarse de muchas formas entre ellas en un fantasma que se encontraba con ellos las fotografías que analizamos el día de hoy bien pudieran ser manipuladas o como te lo había comentado en el mismo video. Puede ser un efecto psicológico llamado paraidolia, donde nuestro cerebro asocia patrones de algo para ver lo que en realidad no existe, o incluso la baja calidad de las cámaras con las que algunas imágenes fueron tomadas pueden ser motivo de estos supuestos entes. Si tú tienes alguna fotografía paranormal, mándamela a mi correo Oxlac investigador arroba gmail, punto com. también puedes enviármela a mi página de facebook o inclusive a mi instagram en todos estos lados estaré pendiente por si mandas una evidencia más de este fascinante mundo de lo paranormal nos vemos en el siguiente video donde estoy seguro que te sorprenderé suscríbete al canal dale like al video y compártelo